Para comenzar, pues mi nombre es Jerry Sánchez. Voy a traer este taller para poder transmitir directamente desde Zoom hasta el Facebook. Eh, es bien sencillo. Lo primero que tienen que hacer es entrar a una cuenta que tenga eh, licencia de Zoom, la licencia premium. En este caso puedo usar la de educación a distancia. Crean un Meet. Y también tienen que tener ¿verdad? La, la página de Facebook ya abierta desde el browser. La, la, la página en donde van a comenzar a transmitir dentro del Meet se van a dirigir a los tres puntitos que salen abajo donde dice more y van a darle a live en Facebook también lo pueden hacer a, en YouTube pero en YouTube por lo que vi es un poco más complicado y queda unos permisos y cosas así en Facebook ya te lanza directamente eh, te lanza esta página que eh, ahí tú eliges si lo quieres poner en tu, en tu biografía o con ciertos amigos en un evento o en un grupo, que en este caso pues yo lo utilicé en un grupo que, que creé para, para la ocasión. Después de eso sale esta página, que esto es ya básicamente el stream, lo único que todavía no lo, no lo ha lanzado para, para el público. Aquí te dan la opción para poner el título, una breve descripción. Y también más abajo hay ciertas opciones que en realidad no se usan mucho porque son opciones que son más para OBS y cosas así que es para vincularlo con otras aplicaciones de stream. En este caso pues no hace falta porque ya es el mismo Zoomer que está haciendo el stream. Y una vez ya tengan todo eso, esto todo configurado, verdad se le puede dar el botón de transmitir. Y automáticamente ya va a salir en, en su página como tal y en la página donde, donde decidieron hacer el stream. Y pues ahí va, harán la presentación, lo que tengan que hacer. Y para terminar el live stream, van al Zoom de nuevo, a los tres puntitos, Stop Live Stream. Y ahí automáticamente ya se cierra y se queda guardado el video en la página. Si, lo quieren, si no lo quieren tener guardado, simplemente van a los tres puntitos que aparecen aquí y ahí puede salir la opción para, para eliminarlo. Y es así, es súper sencillo. También está la, la opción de OBS, pero la opción de OBS dio muchísimos problemas. Entonces también estaba hablando con una persona que es experto en, en OBS y a él también le salían los problemas. Esto, la pantalla le salía a veces blanca, otras veces le salía en negro. No quería esto... Esto como transmitir todo lo que se veía en el, en el Zoom, Esto, los talleres y eso. Y pues esta yo creo que es la forma más, más sencilla de hacerlo.